Ayer mismo anunciamos que las transferencias municipales a la empresa pública a la empresa pública SADECO aumentarán un 3,5%. Esta apuesta por lo público y por reforzar eh, la empresa pública y por cada vez más intentar gestionar más espacios de la ciudad desde lo público eh, van a ir destinados fundamentalmente a eh, reforzar la limpieza de la casa de los Reyes Cristianos, a reforzar y a gestionar la limpieza del centro de recepción de visitantes y a una demanda de los colectivos sociales eh, muy importante ...que es toda la limpieza... ...de todo lo que tiene que ver con el entorno del río Guadalquivir... Eh, ...además el centro de control animal... Eh, ...se reforzará también y... Eh, ...se y seguirá gestionando desde lo público... ...para esa eh, bueno gran aspiración del sacrificio cero... ...que tenemos en SADECO... ...podamos, podamos conseguirlo... Eh, ...bueno como digo es reforzar lo público... ...gestionar más desde lo público... ...más espacios públicos... ...y por lo tanto bueno pues estamos... Eh, ...muy contentos desde Izquierda Unida... de que nuestros de que nuestras políticas públicas avancen en la ciudad de Córdoba.